hola mucho gusto mi nombre es Pablo Vera en este video vamos a determinar el VO2 máximo mediante el test de navet el test de navet consiste en desplazarse 20 metros en un tiempo preestablecido para lo cual vamos a utilizar un auto la intensidad va a ir de menor a mayor antes de empezar el test es recomendable realizar un calentamiento el test CUS de navet sigue siendo uno de los test más utilizados mundialmente el principal motivo de su aplicabilidad se debe a la idea original de correr a un espacio reducido de 20 metros, sin la necesidad de utilizar un artista de atletismo. Consideraciones a tener en cuenta en el test de navel. Se debe pisar la línea señalada en cada uno de los desplazamientos, de lo contrario la prueba debe ser cancelada. El atleta no podrá pisar la siguiente línea sin escuchar antes la señal del megáfono, la cual se va a ir incrementando a medida que los periodos aumentan. Cuando el atleta se ve imposibilitado a seguir el ritmo del megáfono, Finalizará la prueba y se anotará el último periodo o mitad del periodo escuchado. 4, 3, 2, 1. El 6 antes. I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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! 10, 10. Dale. Para determinar el VO2 máximo se necesita saber cuál es el último periodo alcanzado por el atleta y la velocidad de la misma. Posteriormente se debe utilizar la fórmula de VO2max es igual a 5.857 por la velocidad alcanzada en kilómetros por hora menos 19.45, dándonos como resultado 56.69 milímetros por minuto por kilogramo, equivalente a un VO2 máximo de bueno.